Bien, eh, vamos a resolver este ejercicio en el que nos dicen que tenemos que trazar una recta de máxima inclinación del plano dado por sus trazas y que pase por el punto A y cuya proyección horizontal de ese punto es A1 Bien, acordaros para esto hay que tener en cuenta eh, dos conceptos que serían las características de las rectas de, de, de un plano y segundo la pertenencia de rectas y de puntos al plano ¿vale? Para ello lo primero que tenemos que hacer es pensar eh, que a mí me están dando la proyección de un punto que está en el plano, pero me dan la proyección horizontal, no tengo la proyección vertical. ¿vale? Así que lo primero que tengo que hacer es hallar esa proyección vertical. Para ello, para que una, un punto esté en un plano, lo que tengo que hacer es pasar por ese punto una recta que esté en el plano. ¿vale? Si esa recta está en el plano, y el punto está en la recta entonces el punto también está en el plano Puedo utilizar cualquier recta, ¿vale? en este caso por comodidad puedo utilizar por ejemplo una recta horizontal, una recta frontal pero podría usar cualquiera, en este caso voy a usar una horizontal de plano Acordados que una horizontal del plano eh, la, la proyección horizontal de la recta es paralela a la traza horizontal del plano Así que con escuadra y cartabón me alineo con la traza horizontal del plano y por A 1 trazo una paralela hasta que corte a la línea de tierra. ¿vale? Eh, esta paralela a la, a la traza horizontal del plano que he dibujado le voy a llamar H1 y es la proyección horizontal de una recta horizontal del plano que pasa por A ¿vale? vamos a hallar ahora la eh, proyección vertical de esta recta si la recta es una recta horizontal quiere decir que mantiene la cota y si está en el plano la traza vertical del plano debe estar en la traza vertical eh, perdón, la traza vertical de la recta debe estar en la traza vertical del plano así que lo, que, lo primero que voy a hacer es hallar esa traza vertical ¿vale? para eso vuelvo a coger el lápiz y desde el punto en el que H1 toca a la línea de tierra ahí voy a levantar una perpendicular a la línea de tierra en nuestro caso con escuadra y cartabón ahí. y este punto de aquí donde esa perpendicular toca a V sub A, a la traza vertical del plano esa es la traza vertical, la recta H así que voy a ponerle el nombre V sub H entonces por estar la recta H en el plano H sub 2 ha de pasar por aquí y ha de ser paralelo a la línea de tierra. Así que vuelvo a coger la escuadra y el cartabón, me alineo bien con la línea de tierra. Ahí y por ese punto de ahí trazo la paralela a la línea de tierra. Esta de ahí será H sub 2 proyección vertical de una recta horizontal perteneciente al plano y que pasa por A. ¿vale? Si esa recta pasa por A, H sub 1 pasa por A 1 y H sub 2 va a pasar por A sub 2. Así que desde A sub 1 levanto la perpendicular a la línea de tierra y este punto de aquí será A sub 2. Vamos a ponerle entonces el nombre que le corresponde. Asuntos. Bien. Ya tengo el punto A perteneciente al plano. Ahora lo que tengo que hacer es una recta de máxima inclinación del plano que pase por A. Acordaros, la recta de máxima inclinación es una recta que me marca la maxim, el máximo ángulo que forma ese plano. Con el plano vertical. ¿vale? Y tiene una característica que es que la recta de máxima inclinación, eh, su proyección vertical, es perpendicular a la traza vertical del plano. ¿vale? Así que para hallarla, lo único que tengo que hacer es me voy a alinear con la traza vertical del plano. Ahí la tengo. a ver si lo he hecho ahí me alineo con la traza vertical del plano y respecto a esta inclinación marco 90 grados Bien, pues hago pasar esos 90 grados por A2 sub Esta línea que estoy dibujando aquí, más oscura, es eh, la proyección vertical de la recta de máxima inclinación Le voy a poner nombre, voy a llamarle por ejemplo M2 sub Esa es la recta de máxima inclinación eh, de, Que pase por A Pero solo es la proyección vertical ¿Cuál es la proyección horizontal? Pues la segunda condición de, esta, de, esta, de una recta de máxima inclinación de un plano Es que esté en el plano precisamente Así que sus trazas deben de estar en las trazas del plano Voy a hallar entonces con esa condición dónde están las trazas de esta recta Pues vuelvo otra vez a, a coger el lápiz y digo, aquí estará la traza vertical de la recta M. Pues esa será su proyección horizontal y esta es su proyección, perdón, esta es su proyección vertical de la traza y esta es su proyección horizontal. Y donde M sub 2 corta la línea de tierra me está indicando dónde, es, dónde estoy perdiendo toda la cota, es decir, dónde está la traza horizontal. Pero la traza horizontal ha de estar en H sub A así que este punto de ahí será la traza horizontal de la recta M, ya sé entonces que M1 sub ha de venir desde este punto hasta este punto de aquí, bueno pues con el lápiz otra vez voy a lanzar una recta que vaya desde este punto de aquí, la traza horizontal hasta este punto aquí. Evidentemente tiene que pasar por A1 si lo he hecho bien. ¿vale? Este, esta línea que dibujo aquí será la proyección horizontal de esa recta de máxima inclinación M1 y esta sería la solución. ¿vale? bueno Espero poderos haber ayudado. Cualquier duda me la, me la comentáis. Gracias.